¿Qué tal mi gente de YouTube? Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Soy yo, Rex, estoy realizado con un nuevo gameplay Y estamos en las misiones náuticas, la misión número 4 Y sí, me he perdido un poco por el factor de la universidad Estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo Entonces, es un pequeño factor el cual no me dejaba hacer gameplays Y bueno, empezamos en la misión número 4, es la misión náutica Y hay que saltar más de 55 metros Y esta misión, como siempre he dicho y siempre lo diré Pues, estas misiones que son de la escuela eh, hay que mirar el tutorial y así fijarse un poco y, y bueno aunque no explica del todo porque es solamente una demostración como se dan cuenta ahí vemos que hace un impulso hacia atrás y luego hacia la derecha pero en mi caso yo lo haré hacia la izquierda entonces mi recomendación es cuando estemos aquí pues vamos a leer lo que dice ¿eh? acelerar hacia la rampa del salto y que cae entre las boyas paralelas para que el salto sea validado o sea como válido bueno lo que tenemos que hacer es llegar y coger hacia mano derecha una vez que tomamos hacia mano derecha eh, nos fijamos en este barco que está aquí Y bueno, en ese bote, ¿no? Y damos la vuelta automáticamente hacia la izquierda Y nos vamos largo Fijándonos en el punto amarillo del mapa Que sirve de mucho porque se encuentran las boyas Y bueno, hay que tratar de ir por el medio Con el impulso que llevamos y la velocidad Pues saltamos un poco Y hacemos una, dos, tres veces Y hacia la izquierda Y listo Eso es todo Hasta la próxima, no olviden olviden comentarse. comentarse No olviden comentar y suscribirse, bye